y más No puedo dejar de pensar que quiero dejar de pensar? A veces me aburre Tan solo mi existencia Y siempre miro atrás Mis actores cambiaron una vez más Retiro cada palabra Que me aferrará A no dejarme avanzar Siento que quiero escapar A veces se encuentra Mi conciencia en mi inconsciencia Y solo asustará Mis ganas de volar de acá Tan rápido. Siento que no encajo en ningún sitio A veces considero que la gente es siniestra Y solo asustará tus ganas de ola, tus ganas de creer Que tú se puede lograr acá Siento que no encajo en ningún sitio A veces me aferro a esa gente que es siniestra Porque rápido, vivo hoy Y como todos me no siento solo See